No me, meter, ¿eh? no me quiero meter. Sigan con lo que iban a hacer, ¿qué van a hacer? Iba a tocar un poquito de música. Ay, me encanta la música de ahí, me encanta la música de ahí. Me acuerdo que había una. Ah, ese de un sí, clima. O, o el que le tiraba. Así que van a cantar, qué lindo. A mí me encanta cantar. Pero si no está el que es el talento del pueblo. Oh. forma que te llegue, o no, ¿te gustó? ¿Qué? Ay, me acuerdo de eso, lo hacían todo el tiempo ustedes. ¿Eh? tenían un hijo, se casaban, y ¿Eh? era como, eh, Ya le conocí a mi pareja, quedé acá también, ah. pero nos encontramos allá. Le digo, ¿qué haces Me hice Y me enamoré. Como la, la babita con la que hablaba, era...